Lo que estás esperando. Esto es lo que no puedes ver en ningún otro lado. Esto es historias únicas, estrellas icónicas y una montaña de entretenimiento. Esto es Paramount Plus. Ve ahora en ParamountPlus.com. Como dicen ellos, como dicen ellas, las cosas por su nombre. Ayer se firmó un acuerdo por la democracia para garantizar legalidad y civilidad. En las elecciones de junio, uno de los firmantes, el gobernador de Baja California, el morenista señor Bonilla, se sirvió hoy de todos los recursos de difusión de su gobierno para decir que un candidato de otro partido tiene cara de loco. ¿De qué estamos hablando? De una burla. ¿De qué más? Una candidata al gobierno de Nuevo León... Juraba y perjuraba que nunca habló con un personaje condenado a más de 100 años de cárcel por esclavitud de personas. Y hoy se difundió un video donde se la ve conversando largo con él. Ella dice, por supuesto, que no es nada ilegal, que las cosas no son como parecen y que se trata de guerra sucia porque ella cortará de tajo la corrupción en el industrial Nuevo León, etcétera, etcétera. ¿De qué estamos hablando? ¿De no mentir? Uno pensaría que tras el video la candidata Clara Luz Flores...